Juan y él es Iván y ambos somos doble de libros. Le traemos un especial eh, viajero para todos ustedes. Estén muy atentos. Nos dirigimos hacia Ciudad del Cabo y ya les contaremos cómo nos va nuestra aventura de libros. Bueno chicos, llegamos a nuestro destino final acá en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Estamos en la flybury. Sí, La Flybrary es una librería en el aeropuerto, como pueden ver en el que se puede dejar un libro y tomar otro totalmente por su costo Parece que es una iniciativa muy chévere que es replicable en otros lados Es algo muy fácil de hacer y algo muy curioso también en el que los lectores pueden aprovechar Acompáñenos en este recorrido por, literario por Sudáfrica Nos vemos! a todos, como vieron hicimos un viaje muy largo que atravesamos eh, varios continentes hasta llegar finalmente a la punta del sur de África eh, y aprovechamos para que este viaje también fuera un viaje literario ¿no? y vamos a mostrarles los libros que logramos cazar en, en esta expedición el primero fue cuando llegamos al aeropuerto de, de Cape Town ¿no? Ulala uh, la, señor francés, Cape Town Ciudad del Cabo para los amigos eh, se trata de un libro que estaba en la library que como decíamos en el clip anterior, la Flyberry es una, una biblioteca o librería donde la gente deja y también se lleva un libro. El libro que nosotros nos llevamos es Prav de Stelle de Isaac Asimov. Este es un libro en rumano de, de Stars Like Dust. Este libro es parte de la serie del Imperio. Eh, lo, lo cogimos porque, pues, eh, desde hace mucho tiempo eh, me gusta el idioma rumano, lo tengo entre la lista de los idiomas que me gustaría aprender, pues era una oportunidad de adquirir un libro de una serie de un autor que me gusta mucho y pues, no podíamos dejarlo pasar. Como nosotros hemos eh, hecho insistencia, ¿no? de, pues, este libro es este de segunda de alguien que dejó ahí eh, el libro en la biblioteca, es como darle movimiento a la cultura, no dejar que estos libros como que se queden ahí quietos, eh, sin ser leído. Bueno, luego eh, hicimos un recorrido por Ciudad del Cabo, digamos, empezamos a caminar a recorrer las calles de la ciudad tratando de encontrar lo que era el Hobbit en Afrikaans de segunda mano. Eso nos llevó a St. George Cathedral, eh, una biblioteca pues de la catedral, ¿no? de, de la iglesia de allá, una biblioteca, una librería de segunda mano muy cerca del hotel en el que estábamos. Pues aprovechamos para echar una ojeada a ver qué podíamos encontrar. Sí, nosotros pues empezamos buscando el COVID sin mucho éxito, luego tratamos de buscar el, el principito, tampoco sin éxito. Pero cuando ya prácticamente estábamos que tiramos la toalla, encontramos un, pues, un tesoro, ¿no? Y ya estábamos saliendo cuando yo vi algo que me llamó la atención porque conocía muy, muy profundamente el, el símbolo de este libro, lo había visto en, en varios lugares. Se trata nada más nada menos que del Señor de los Anillos Esto fue lo que yo vi Y es una edición muy especial, se trata de, de los libros separados Como se pueden ver, normalmente viene una caja Son siete en total, contando con los apéndices, nosotros adquirimos seis eh, Falta la segunda parte del, del primer libro, se falta en la segunda parte de la Comunidad del Anillo pero pues era una colección igualmente eh, muy curiosa de, de la que queríamos hacernos desde hace, de hace mucho tiempo y pues teniendo la ocasión en una librería de segunda mano lo adquirimos a un precio bastante modico como pueden ver pues originalmente eh, diría Tolkien, ¿no? falta la O ¿Sería como así eh, es el Señor de los Anillos en inglés que eh, pues podemos agregarlo a lo que es nuestra colección de libros de Tolkien y pues queda pendiente conseguir ese segundo libro, esta segunda mitad del, de la comunidad de la... De la... Luego, pues, eh, los días subsecuentes fuimos, seguimos caminando, recorriendo las calles. Esto nos sirvió mucho para conocer lo que era la Ciudad del Cabo, eh, por lo menos eh, la zona donde nosotros estábamos. E, y llegamos finalmente a Clerk's a eh, sí, books, Bookshop. Una bookshop que, que maneja dos cosas, eh, tanto libros de primera como libros libros de segunda mano, eh, y llegamos ahí buscando, nos dieron muchas pistas de dónde encontrar El Hobbit, no estaba ahí, <ríe> como cosa rara, no, no encontramos El Hobbit ahí, pero pude hacerme con dos libros también para una colección que yo tengo, se trata de Inconzana en Sinzi y Inconzana en Kane, precisamente el, es el principito en lengua Hossa, y en Zulu, dos ejemplares que pues sólo podía conseguir allá en Sudáfrica. Eh, y no podía dejar pasar la, la oportunidad, a pesar de que estos libros pues, no eran de segunda, eran de primera y pasé al principito, que es, como todos, está en dominio público y no es muy grande uh -huh. Y no es un libro muy grande, pues de, igual fue algo costoso me pareció, pero pues tenía que hacer la inversión porque no cuando más largo hagan por encontrar los libros. Así que finalmente en Clerks eh, encontramos estos dos que se sumaron a, a nuestra casa eh, de libros y finalmente Seguimos con la búsqueda, caminando y caminando hasta que nos, nos cansamos mucho eh, encontramos una librería donde posiblemente estuviera El Hobbit en Africana eh, Estaba un poco retirada del hotel, pero aún así decidimos ir, caminamos como una media hora y pues cuando llegamos al lugar eh, nos dijeron que en, esa, en ese local no tenían El Hobbit pero que nos daban información de otro en el que sí estaba, pero estaba en el otro lado de la ciudad entonces, pues nos dieron los datos y eh, pensábamos ir, pero antes de eso eh, dimos una vuelta por el hotel, descansamos un poco. Les eh, mostraremos el, el videoclip de, de ese momento. Ahorita no ha sido posible encontrar el Hobby. hemos estado todo lado, como cuatro o cinco librerías, algunas de segunda mano, otras nuevas, otra de libros exclusivos, en un lugar muy exclusivo, exclusivo, exclusivo. de la ciudad cerca del muelle. Pero bueno, aún, quedan, aún nos quedan como unas tres opciones y pues vamos a tratar de conseguir ese Hobbit en Afrikaans. Nos duele los pies. Nos duele los pies. Gracias a eso conocí lo que era la Nobel Square y también el Waterfront, ¿no? eh, un lugar muy conocido de, de Ciudad del Cabo, muy bonito, el Muelle. En el hotel ya con, hablando con amigos de conferencias pasadas eh, y fue gente que conocemos, saben nuestra pasión por los libros, saben nuestra pasión por los idiomas. Sobre todo, eh, teníamos un amigo que viene de Asturias, que trae un libro pues, en este idioma y que es un idioma que a Juan le gusta mucho. Y ese es Cuando ensamen las abejas, que más o menos significa cuando desaparecen las abejas, un libro en idioma asturiano, eh, que hasta lo, donde le puede echar una ojeada, pues es un libro muy bonito con, con las abejitas aquí en el margen. Eh, una edición bastante, digamos, que se ve que le eh, metieron mano eh, es un libro siempre, pues, no es no muy cortico, o sea, eh, es bastante interesante alcanzar a leer bastante literatura en este idioma, sobre todo es un, es un, es un libro, por lo que le entendí lo que nos dijo eh, nuestro amigo Víctor saludos desde acá por si nos ves es un, un, un escenario ficticio en donde Asturias pues logra conquistar cierta tierra caribeña y pues se produce ahí toda una, una evolución tanto del idioma hipotético como pues de una trama muy interesante, pues desde aquí, muchas gracias, Yo creo que va a ser de mis lecturas próximas y finalmente eh, pues ya teníamos que encontrar el Hobbit sí o sí porque la conferencia empezaba y no teníamos mucho más tiempo y decidimos pues darle una fiada a una tienda cercana al hotel una tienda que estuvo ahí todo el tiempo pero que no, no, no habíamos ido y antes de, pues, de darnos por vencidos y para nuestra gran suerte encontramos lo que estábamos buscando y un poco más encontramos en primer lugar Die Kleine Princi que es el principito pues en, eh, en afrikaans es muy parecido a, al, al alemán Die Kleine Prince eh, y fue pues eh, casi casi que me estaba dando por vencido porque en las otras librerías tampoco había podido encontrar este volumen pero pues al final salió contento, eh, el precio fue más o menos similar a lo de las lenguas africanas o sea, eso fue un golpe para mi economía pero pues no podía dejar pasar la, la oportunidad realmente y la joya de la corona que encontramos fue al final THE Hobbit. el hobbit en africano ya sea, cuando nos estábamos dando casi por vencidos eh, lo encontramos, de hecho fue eh, un golpe de suerte porque la librería había estado cerca todo el tiempo y no lo, no lo habíamos visto eh, relativamente cerca, sí, relativamente cerca. Como saben, El Hobbit en Afrikaans pues, se editó por primera vez el año pasado, en 2017, entonces por eso era tan complicado encontrarlo. De hecho en la tienda que encontramos no era de segunda mano, tocó comprarlo de primera mano, pero pues es una inversión que hay que hacer eh, cuando se coleccionan estos tipos de libros y están, estás en un lugar donde se habla una lengua que es minoritaria en algún sentido y que no lo encuentras en ningún otro lugar. Y es, eh, pues al final tuvimos éxito, Además, eh, como pudieron ver en el otro video que les vamos a dejar por aquí han pudo adquirir también lo que era el, el Hobbit en, en neerlandés o holandés y pues estas lenguas son hermanas así que era muy interesante tener los dos volúmenes como para hacer una comparativa, eh, resultaron ser muy difíciles al menos lo que alcanzamos a ver ¿no? así después bueno, espero eh, que les haya gustado este video con los libros que hemos conseguido de todo por hoy, si les gustó denle me gusta, compartan este video, suscríbanse y denle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos, y hasta el próximo doble de libros. Bueno gente, ¿cómo fue el resultado del, de, la, de la casa de hoy? pues de hecho tuvimos éxito sí señores de hecho estaba en el lugar más cercano al hotel eh, bueno de haberlo sabido antes hubiéramos ido pero bueno así es la vida pero al final tuvimos éxito y también tuve la oportunidad de aumentar mi colección de principitos así que nos puedo dar por bien servidos sí al final estuvo bien logramos lo que queríamos que era aumentar nuestras colecciones y además que conocimos un poco la ciudad buscando el libro. Sí, valió la pena. Sí, valió totalmente la pena. Ya les contaremos después en el Book Howl cómo nos fue con todos los libros de Sudáfrica. Hasta entonces.